Okay. Escuchamos perfectamente, don Alberto. Pa, ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. Comandante Deme de tropa del sur. Deme 30 segundos que tengo que poner la, la autograbación, ¿sí? Eh, da la bienvenida tú mientras tanto y yo después de, doy, lo, doy lo otro, doctor. Ya vuelvo. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, buenas noches. Tenemos eh, por aquí como invitado especial esta noche a don Alberto Franceschi. La casa se viste de lujo porque tenemos al, al República Mayor con nosotros. Esa vaina que siempre... Que inventó, ¿Eso quién inventó esa vaina República Mayor? <risa> yo, creo que, yo creo que eso salió una vez de una conversación en donde estaba usted mismo precisamente. esto tiene un mal que... presente. A mí, a mí me cayó muy mal la primera vez que yo lo escuché. Bueno, ojalá. Porque ojalá se, te... me parecía, <ríe> se, se me parecía como aquello del maestro mayor. Exacto. Y entonces siempre Exacto. siempre lo rechacé de entrada. No, no, pero eso tiene varios precedentes hor, horrendos. Había un loco de atar que se llamaba a sí mismo el guarimbero mayor. Entonces, coño, echame esa vaina, ah, mire, que yo tenga algún parentesco con ese tipo de personaje, estoy jodido. Yo creo que estamos hablando del mismo maestro mayor, ¿verdad? A, a, a lo mejor. <ríe> creo que él tenía dos do, do seudónimos de eso también. Siempre se hacía mayada el mayor, pues, mayor, maestro mayor, guarimero mayor, y usted sabe, ¿no? Pero, pero bueno, tendremos a una relevante figura de la política nacional venezolana, un hombre de dilatada trayectoria, de reconocida honestidad. De reconocimiento internacional y venezolano también en nuestro territorio, con don Alberto Franceschi. La verdad es que siempre es un gusto tenerlo con nosotros. Y hoy vamos a estar abiertos a preguntas, preguntas de todos ustedes, para que entonces podamos escuchar de, de primera mano cuáles son la, las opiniones y cuál es, cuál es la visualización que tiene la situación actual, don Alberto Francisco. Así que comenzaremos a dar la palabra en la misma medida en que Joana Montenegro regrese, que está eh, haciendo algunos detalles técnicos, y pues le damos la bienvenida a Alberto Francisco. Don Alberto, bienvenido. Mira, te propongo que si uno quiere hablar, habla inicialmente, después entonces regularizamos sí. la cosa con mayor audiencia. Sí, sí, perfecto, estoy, estoy de acuerdo con eso, estoy de acuerdo con eso, vamos a hacer... Vamos a tener hoy un esquema libre para que todo el mundo hable y se exprese y pregunte todo lo que ellos quieran. Ya hay varios que tienen por allí el derecho de, ¿cómo es? El micrófono abierto, de manera de que siéntanse libres de pedir la palabra y comenzamos. Así es, muy buenas noches, ¿cómo están todos? Que Dios los bendiga. Eh, nosotros aquí en esta casa, pues obviamente sí... Compartimos algunas reglas porque eh, es importante de verdad que mantengamos eh, el respeto y, y todas las invéresis de lo que es una tertulia. Entonces le les vamos a pedir encarecidamente que sean, muy, que sean amables y educados, que la palabra la pueden pedir en el momento que soliciten ser hablantes. Le pedimos encarecidamente a las personas que quieran preguntarle lo que deseen al doctor Franceschi no Le den clic al micrófono justamente porque lamentablemente no podemos invitar a nadie a ser hablantes si ustedes no hacen eso. La plataforma nos lo limita, no entendemos nunca por qué. Por eso es que les pedimos que hagan ese recurso de, valga la redundancia, de pedir, pedir la palabra. Cuando una persona esté hablando, bien sea el doctor Franceschi o una persona que esté interviniendo en haciéndole la pregunta, opinión o compartir algo, eh, por favor, los otros mantengamos el micrófono en silencio para que no se interrumpa la persona que está hablando. Como tampoco, eh, como tienen el derecho a ser hablantes, no interrumpan eh, mientras que una persona esté justamente con el derecho de palabra. Eh, por los momentos, no voy a poner porque todavía no hay gran cantidad de asistentes, pero siempre nosotros hablamos de unos máximos minutos, de, de, tres, de tres minutos, de participación si es que tenemos una lista larga eh, en personas que quieran ser hablantes y participar durante el espacio, porque queremos que la gran mayoría de personas tengan la oportunidad de, de participar ¿ok? por eso es que les pedamos que sean claros y concisos que esperen su turno eh, lo más importante y yo sé siempre nos, nos ha caracterizado en todos los espacios que aquí se aportan ideas, criterios válidos y coherentes. Y también les pedimos que para que vayan llegando también más personas compartan este espacio, ahí hay un clic donde ustedes le pueden dar para que vayan invitando justamente a más y más personas eh, en esta tertulia. Con esto eh, le damos la bienvenida nuevamente a todos y empezamos justamente con la primera persona que pidió la palabra que es Resistencia radical. Así que tienes la palabra. Resistencia, ¿nos escuchas? Resistencia radical es ella Nesco. ¿Nos escuchas? Porque tienes la palabra. Doctor no. Álvaro, no sé si hablas tú, a ver si te escucha a ti, sí. porque no, no sé si me está escuchando. No se escucha ah, No se escucha, no se le escucha reacción por aquí a, a Resistencia Radical y, y nos solicitó la palabra llegando, solamente llegando, solicitó la palabra. Bueno. Pues cosa que me hace pensar que, eh, que tenía no. alguna, alguna intención de preguntar. Si hay alguna otra frase. Bueno, no, todavía, no, había, eh, todavía no. no tenemos nada de eso pero pero bueno vamos, vamos a, a, a, a echar la, la, la, la pelota a correr este don alberto yo creo que este, a todos los que vivimos en Estados Unidos nos está eh, cada día eh, nos, nos están abrazando una circunstancia que nos hacen creer o nos hacen Hace, doctor, doctor Álvaro, se te fue el audio. Pero Dios mío, que vayan tan accidentado esto. Aló, ¿me escuchan? Sí, doctor. Es que Aló, ¿me escuchan? Aló. Se había ido. Vuelve a empezar. ¿Hasta dónde estábamos? Bueno, ok. Sí, sí aquí estoy. Aló. Ajá. Don Alberto. A ver. Ya, Joe Biden cumplió ya un año en la presidencia. Un año de, de, de desacierto, un año de pérdida de, de, de control en las políticas internacionales, un año de desbarajuste en las políticas económicas, la inflación está disfrazada, está disparada. La cadena de comercialización, que es lo que han tratado de, de, de, de excusar, este, no está funcionando. Es por eso que entonces ahora vamos a los supermercados y no conseguimos todo lo que queremos. Todavía no podemos hablar de escasez, pero ya estamos hablando de que hay menos productos y menos variedad de lo que andamos buscando. Eh, la inseguridad se ha disparado, eh, se, se ha ido polarizando cada vez más la situación económica, la, la, la situación social en los Estados Unidos. ¿Usted cómo siente eh, usted que... ¿Qué vamos? ¿En, ¿En qué dirección vamos? Ya? ¿Hacia dónde cree usted que podemos llegar? Porque esto se me va apareciendo cada día a, a los inicios de una Venezuela que siempre nos negamos a decir que Estados Unidos es Estados Unidos. Estados Unidos no Venezuela. Pero así hemos comenzado, así han comenzado varios países. Y yo que ahora estoy en los Estados Unidos, de verdad me, me angustia un poco sentir que la situación no está bien está bien y siento que no vamos por buen camino. ¿Cuál es su opinión acerca de eso? no Mi opinión es que falta mucho trecho para llegar a alguna primera conclusión de dónde exactamente estamos. Porque esto puede ser una crisis pasajera o unos aspectos en crisis pasajeros producto de que recién salimos de una pandemia y de los efectos de esa pandemia. Y hay sobre todo una cosa peor que la pandemia, que es un cambio de administración tan brusco como inesperado y sobre todo como truculento Cambiar a, a, a Trump por, por, por este hombre, por Biden, es un cambio drástico, ¿no? Y en definitiva todo se ha trastornado en base a que hay muchas expectativas frustradas y sobre todo hay un sentimiento general de la población de que algo empezó a estar mal en su propio país. Y ahora, estamos muy lejos de que esto se parezca a algún otro, Estamos hablando de una potencia de primer orden mundial con una, un mercado interno y una base industrial tecnológica, una, una estructura de, de consumo, un acceso al consumo de, de nueve, nueve décimas partes de la población al consumo más, más desaforado casi en, en sus dos terceras partes y un tercio de la población vive en niveles de saturación completa de toda clase de, de comodidades. Bueno, entonces comparar esto con una economía que sea dos o trescientas veces menor, como son el caso de esa economía nuestra que entra en colapso, pues no, no tiene ningún propósito. De manera que yo esperaría un poco más a que si es cierto que va a empezar una etapa recesiva en la economía, y si es cierto que va a empezar una verdadera inflación desbocada, bueno, habría que ver mayores índices de, de la descomposición del cuadro económico. Porque hay un ciclo de negocio que sigue todavía en auge en, en materia de, de la bolsa de valores. O sea, no hay crisis bancarias a la vista, no hay contracción del crédito importante. Las tasas de interés siguen siendo de una ínfima, eh, digamos, correspondencia a, para el conjunto de otros números ¿de qué estamos hablando? de tasa, eh, tasas de ahorro o tasas de, de, de, de ¿cómo se llama? de, de pagos por crédito eh, que no van más allá de 1, 2 o 3% ¿de qué está, estamos hablando? de una economía demasiado fuerte todavía como para llegar a una conclusión distinta de manera que yo no vería nada distinto a factores de crisis política que sí comenzaron y el elemento social este, más bien está ligado a la, a la, al surgimiento de nuevos actores como los, los por ejemplo los segmentos de estados muy, muy afectados por la crisis por ejemplo, el caso de Nueva York, con la, con la cantidad de muertos que hubo allí, etcétera y donde se desató una crisis poderosa, eh, con un pasivo social importante, igual California. Son ciudades bajo dirección de los demócratas que dejaron podrir un sector social, pero aún en esa ciudad y en esos estados este, estamos hablando de un segmento muy minoritario de la población, o de estados donde hubo además un factor de, de descomposición de las instituciones, como allá la ciudad de, de... ¿Cómo se llama esto, chico? Allá en el occidente, en, en el estado de Washington, ¿no? Donde, bueno, una administración también demócrata chantajeada por los grupos del, del Black Lives Matter, y Antifa, etc., eh, pidiendo la eliminación de las policías, bueno, llevó a aquellas ciudades a, a caos en materia de seguridad. Bueno, estamos todavía muy lejos de de los cuadros que se conocen de los de la, digamos, de digamos los aspectos que cobra economías en quiebra o, o ciudades en plena ingobernabilidad. Este, el AMPA no es todavía un fenómeno importante. Sí preocupa que hay índices que empiezan a, a ser preocupantes en, en varias ciudades eh, de, de una cantidad de hurtos y robos que no se hacían, eh, luchas de banda, pero si sí hay precedentes de este tipo de problemas, usted, usted se va a los años 60, cuando estábamos chiquitos, y en los años 60 había Chico, la, la, la ola de violencia negra, por ejemplo, que implicaba a Chico arrasar con los barrios, barrios populares, que los quemaban ellos mismos. Este, había una lucha implacable eh, de, de factores de lampa que daban, daban lugar a muchas, muchas víctimas. ¿De dónde viene un millón y pico de presos que hay en los Estados Unidos? Viene de unas infracciones masivas, eh, por no hablarle de la etapa políticamente más compleja que tuvo Estados Unidos, que fue la lucha antiguerra. O sea, fenómenos de violencia política masiva y de rechazo de la gente a la, a la administración demócrata o republicana, porque agarró a todo el periodo de Johnson, a todo el periodo de, de Clinton, de, perdón, de... de de Nixon y fueron manifestaciones y violencia de todas clases para eh, detener la guerra de Vietnam. Y bueno, después eh, eso se fue calmando y hay esporádicas resurgimientos de esos temas de política contra la política guerrerista del Estado americano. Pero yo diría que en, en general no hay materia que podamos decir. Es mucho más grave que antes ni nada por el estilo. Estamos en un paréntesis, es un año de un gobierno improvisado y, y pirata. Estamos a un año de unas elecciones que todavía el bando opositor, el que es el, de, el, de, el del señor Trump, sigue diciendo que se le hizo fraude. Este, bueno, eso son cosas mayores, pero no han, no han estallado por la sencilla razón de que toda la clase política en su conjunto canaliza el grueso de sus debates a través de la, las instituciones normales. Sí, el Senado americano es una caricatura que hubo hace 20 o 30 años, pero hubo también en el pasado luchas políticas importantes en el Senado norteamericano y en la Cámara de Representantes. Entonces, no nos extrañe que suba de volumen algunos de estos factores de crisis, sea la delincuencia, sea la insurgencia, eh, digamos de, Pero fíjese usted, en las ciudades, por ejemplo, la, lo del de Black Lives Matter y lo de la Antifa, la violencia racial disminuyó abruptamente cuando, cuando el Partido Demócrata asumió el poder, lo que significa que era una lucha manipulada por el Partido Demócrata para tratar de horadar o de arrinconar la imagen de Trump. De forma tal que, no sé, yo esperaría todavía algunos meses para ver si la inflación sigue aumentando. Si el fenómeno de la escasez se hace estructural y no lo que es hasta ahora ocasional y pasajero por la consecuencia de la reestructuración de la economía. Este, no se olvide usted, por ejemplo, que amigo Álvaro, que la cantidad de importaciones que se hacían de China eran apabullantes. Y ahora esas importaciones han disminuido por una deliberada posición de impedir que China rompe todos los intercicios de la vida social y económica de los Estados Unidos. De manera que esas distorsiones creadas por opciones políticas y comerciales que se han tomado, toman un tiempo para, digamos, generar una, unos nuevos equilibrios. Yo creo que vienen nuevos equilibrios y lo que sí es de temer es que Estados Unidos a nivel global eh, sucumba en una a una pendiente de pérdida de autoridad internacional y de que empiece todo el mundo a animarse a montarle teatros de guerra parcial en los Estados Unidos. Felizmente, esto contradice la opinión fácil de mucha gente, felizmente hay potencias que como China y Rusia no están en una desbocada búsqueda de conflictos y que más bien lo que tratan es de mantener el status quo mundial. Eso no evita que hayan factores de crisis y elementos, pero hasta ahora bajo control. No hay, por ejemplo, una, una, un desatarse de guerras en todas partes. En los años 70, 80 y 90 hubo más factores de crisis. Incluso en los años 2000 hubo más factores de crisis bélica en muchos países y no por ello se, se tenía el ambiente de incertidumbre que hay ahora. El Estado norteamericano, bajo la dirección de Obama, resolvió liquidar el Estado libio. Liquidar, y antes habían liquidado el Estado iraquí de Hussein y se animaron a hacer toda clase de, de, de, de incursiones armadas en todo el sudeste, de Perón ahí en Afganistán, y 20 años tenían en Afganistán. De esa guerra sale, de la peor manera posible, es cierto, pero no hay una manera, digamos, nítida de comparar esta etapa como peor que las anteriores. No sé, más que responderle, yo lo que hago es tratar de situarme en el devenir de muchos de estos temas que están en plena evolución y que no podemos decir que haya unas características definidas de esta nueva situación. Les oigo. Así es. Eh, miren, en la lista tenemos para este momento como siguiente persona que va a participar el señor Víctor Navas, luego la señora María tomasa y el señor Manuel Núñez. Tenemos esto en la lista. le recordamos a las personas que quieran participar, nos deben solicitar eh, por el micrófono ser hablantes, ¿ok? Para seguirlos anotando en, en esta lista. Quiero darle, bueno, hace rato le informo eh, doctor Franceschi, y doctor Álvaro, que había ingresado Fernando Godo, al cual quería saludar. Eh, no solamente, también quiero mandarle un cordial y estimoso saludo a Dea Adoluz que es República de Adaluz, y obviamente con mucho cariño al señor Manuel Núñez, que nos acompaña el día de hoy. Así que démosle la palabra al señor Víctor Navas. Víctor, nos escuchas, tienes la palabra. Y entonces... Bueno, si Víctor no nos escucha, entonces le damos la palabra a la señora María Tomasa. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Saludos para todos. Eh, bueno, a veces hay que explicar que hay que darle, hay, hay, a veces hay gente nueva que no sabe cómo es la plata esta space. Hay que dar el microfonito. Eh, bueno, tengo dos preguntas para el señor Franceschi. Eh, una es con respecto a eh, qué opinión tiene él sobre... Estos diversos movimientos, grupos eh, de pensamientos libertarios, de derecha, conservadores, eh, que se están formando dentro y fuera de Venezuela, eh, mejor dicho, casi todos fuera de Venezuela, eh, ¿qué opinión tiene al respecto? Y si cree que se puede lograr una unificación eh, de pensamiento, bueno, no que todos piensen lo mismo, ¿no? pero sí de, de puntos acordes para que se logre hacer algo, se logre llevar a cabo algo, alguna acción, eh, sea cual sea. no eh, Y la otra es con respecto a, a lo que he leído, que de verdad desconozco el tema de, de las supuestas bases de, de, de Rusia, de los rusos aquí en Venezuela. Yo digo, bueno, si aquí hay, esto está invadido de de árabes, de, de los mismos cubanos. Es decir, que qué tan mal es que los rusos estén aquí, aparte de seguramente deben estar robando. Gracias. Bueno, vamos por parte. Mira, el solo tema de la derecha, el surgimiento de todos estos grupos, amiga, ya es un tema bastante exhaustivo de tratarlo porque es una especie de, de nuevo mapa político que se está abriendo a nivel mundial. Con la, con la quiebra histórica de la llamada izquierda, corrompida hasta los tuétanos, eh, haciendo gobiernos autoritarios y muy piratas, llevando a crisis económicas y sociales allí donde llegue. Ah, anótenlo, la próxima crisis espantosa que le viene a algún país de América hispánica es Chile, ¿entiendes? donde está ese piazo loco que ganó del Partido Comunista. Y la gente anda, yo no sé cuánto manipulada y cuánto de verdad surgida de la voluntad popular, este, han llevado a gobiernos como este loco de sombrero luminoso allí en, en, en Perú. Este, o oh, el... Pues se explica lo de, lo de Bolivia. Evo había administrado 15 años, no sé cuántos años, el país había mantenido el capitalismo, a diferencia del loco Chávez, que emparrando eh, a todo el mundo una repartidera de real y en una estatización de la economía que terminó por reventar Bolivia, eh, de reventar Venezuela. En Bolivia no, Bolivia mantuvo solo la nacionalización de, de, de las minas, de, sobre todo del gas, y entonces eh, logró sobrellevar una economía bastante, bastante capitalista, digamos, con un aditivo bastante criminal, que era la exportación masiva de, de la hoja de coca, etcétera, para los laboratorios colombianos y mexicanos. Entonces, bueno, Bolivia conoció una dictadura de Evo, pero también una economía donde habían respiraderos importantes, lo que no había en Venezuela. Y ese Arce que ganó las elecciones, porque habían sacado a Evo y vuelve por las elecciones, este ese señor Arce era el ministro de Economía de Evo, de manera que no se puede decir que que Bolivia vaya a tener un destino igual o peor que el, de, que el de Venezuela, donde, Dios mío, acabaron con nuestra nación. Ahora bien, entonces, en medio de esa no puedo entrar a considerar cada uno de los escenarios, porque si no, me he evado la pregunta. La pregunta en concreto es sobre los movimientos de derecha. A medida que se hunde la izquierda con experiencias realmente piratas de gobierno o con esta cultura absolutamente del desparpajo relativista, me explico, de toda esta especie de insurgencia en la vida política, de toda clase de minorías agitando sus derechos que deben prevalecer sobre los demás, feminazis, homosexuales, qué sé yo, todo lo que hace a estas ideologías de género, eh, tratando de enterrar aspectos fundamentales de la, de la sociedad tradicional basada en la familia esta insurgencia de estos grupos que es la nueva manera de ser izquierdista, que está en los códigos de esta versión del marxismo cultural que, caramba yo que conocí el marxismo creo que era mucho más, era mucho más serio que esta torta que a nombre del marxismo han ido extroyectando exponiendo los cultores del feminismo este del animalismo de, de, de, de los maniáticos del clima en de esa nueva religión del clima eso ya basta con ese solo disparate para echar a perder toda una vida civilizada de un país porque son militantes ellos el problema la, la obsesión de todo eso grupo es la rochela digamos la, la, la desintegración del tejido social y lo logran lo logran los nacionalismos exacerbados, a España la tienen acosada y la pueden hacer estallar. España puede quedar la mitad de ella en cuestión de 8 o 10 años si siguen estas plagas eh, metiéndose con los fundamentos mismos de la sociedad española. Pues bien, Colombia no sabemos dónde va. <risa> si gana el tal Petros, ay Dios mío. Bueno, Perú, eso va a ser una crisis completa y total. Eh, en más de uno de estos países vamos a conocer las guerras civiles, ¿eh? Este, felizmente en México se canalizó todo por este viejito de Magogo y de López Obrador, que bueno, mientras él tenga su gran acuerdo comercial industrial con los Estados Unidos, puede depararle a los mexicanos la continuación de un modelo bastante dependiente y apéndice del sistema económico yanqui. Y las 30, 40 millones de emigrados que mandan sus remesas más la conversión de algunas sociedades como Monterrey, León, Guanajuato, etc., en grandes plataformas, o Mexicali, plataformas de exportación hacia la propia economía norteamericana, con una alta tasa de empleo, más que los que no se emplean allá, vienen a los Estados Unidos y mandan dinero a, a la economía mexicana. Bueno, eso no hay, no, no hay izquierdista que pueda acabar con esa, con esa estructura bastante sólida de conveniencias mutuas, eh, entre México y los Estados Unidos eh, por eso hasta ha resultado ser un, un defensor de un, de un liderazgo de Estados Unidos en el continente, no sé si ustedes escucharon esto del señor eh, López Obrador, al mismo tiempo es el hipócrita y el alcahuete de siempre que invita al zángano este cubano y al zángano maduro los par de locos esos a eh, hablar a nombre de nuestros países humillados y entonces monta otra vez su celaca, aquella que montó Chávez para darle la presidencia a Raúl Castro. Él en política internacional, como no le cuesta nada, puede uh, pisotear uh, nuestros cadáveres uh, a nombre de una neutralidad mexicana, etcétera, etcétera. Pero ese es el mejorcito. ¿eh? Bueno, pero habrá los, um, los del sombrero luminoso ahí Castillo de Perú o del loquito este de Chile, que Dios mío, ojalá Chile evite lo peor. Por no hablar del de Colombia, donde si ganara Petro, Dios mío, para mí que habría una guerra civil en Colombia. Bueno, entonces, en medio de ese cuadro de, de desconcierto completo por el surgimiento de esas izquierdas, que no resuelven nada y empeoran todo, ha surgido este espectro pues, de organizaciones de derechas de distintas tonalidades. Gente muy seria, estructurada con un mensaje claro como el del señor Katz de Chile, bueno, o fue vetado o fue, digamos, arrinconado por un fenómeno tan importante como la derecha que conoce usted o que menciona, que es la, la derecha cobarde. O sea, lo, el, el tipo de liderazgo eh, como el de la mud como el del señor Piñera, como lo, más de uno de los uribistas o, o sustitutos del uribismo, que el señor Duque, para ir sin, sin, sin rodeos, o sea, esa derecha cobarde que se queda a mitad de camino, parece ser entonces que es una modalidad de, de dirección política bastante problemática para muchas naciones. Y frente a esa derecha cobarde, todas hijas legítimas del Partido Popular de Rajoy en España, o de lo que significa la MUD de Venezuela, o de lo que significa el Piñera en Chile, no se olvide usted de que ellos echan un tirito para acá y cinco tiros a favor de, aquella, de aquel otro campo. Entonces, el, el, la, la derechita cobarde esta... En Argentina, por ejemplo, usted tiene a la señora Kirchner allí y, a, y, a, y al señor este... Eh, que ahora sustituye... que es el, el presidente y ella la vicepresidenta, pero la que manda es ella. Bueno, esa, ese cuadro del peronismo que insurgen en Argentina para tratar de evitar que se vaya a, a una polarización social mayor, esa, ese cuadro va a vivirse en varios países. Y la derecha, entonces, es variopinta, la derecha, derecha auténtica, ¿no? Porque se debaten dos grandes troncos, dos grandes, digamos, matrices, que son la, la derecha liberal y la derecha conservadora. Entre los conservadores hay pocas manifestaciones. Felizmente podía ejemplificarse el caso del, del señor Katz en Chile, que era donde una persona de derecha conservadora, partidaria en algunos aspectos fundamentales en la economía, en favorecer el, ¿cómo se llama? El, el liberalismo económico, ¿no? O sea, la reducción de impuestos, etc. Felizmente hay esas mezclas también, ¿no? Pero además de esos fenómenos de derecha clásica, hay una especie de, eh, no sé, eh, se parece a la izquierda por lo irreverente que resulta, pero hay todo un frente de, de derechistas eh, ultraliberales, llamados así, o los de las corrientes estas libertarias y eh, ultimatistas, ¿cómo se llama? Eh, anarquistas, del anarcocapitalismo, etc. Esos tienen más bien una, una matriz eh, más bien norteamericana de los donde el, el, el espacio más, más racional lo constituyen los llamados minarquistas. Es decir, que van a fondo contra el parasitismo estatal y sostienen, sin embargo, que el Estado debe tener una función reguladora a favor del ciudadano. ...y de las instituciones republicanas y tratar de, de impedir la, la, que lleguen a, a seguir dominando... ...que sigan dominando las ideas del estatismo y, de, y del izquierdismo este locoide... ...que lleva nuestras economías y nuestras sociedades a un callejón sin salida. Bueno, fenómenos como el tipo Miley, por ejemplo, en Argentina. Él es minarquista, es decir, una persona que estando contra el parasitismo extremo del Estado argentino que es un parasitismo clientelar típico del peronismo en su peor versión, que fue la de la Kirchner, eh, sin embargo, bueno, el amigo Milley eh, eh, propone una, una eliminación del Banco Central, una disminución de, del Estado drástica, pero aún así, como es minarquista, dice él, como aún conserva el Estado una propuesta ductora o rectora, bueno, aún estará por ver por si él puede lograr eh, llegar al poder con esa visión. Pero más allá de lo de mi ley, hay factores aún más radicales que proponen entonces la eliminación del Estado e ir a la economía estrictamente libre de la, de la, de la anarquía, del anarcocapitalismo. Ya ahí sí yo no me meto porque sencillamente no hay una propuesta de tipo coherente a, nuestra, a nuestros ojos que son las que se encarnen en una disminución del rol del Estado en la economía, pero de donde haya Estado. Porque sin los Estados, mis amigos, no hay nación viable. Sin, la, sin, una, sin su estructuración jurídica detrás de un Estado, este, bueno, es muy difícil, por lo menos en esta época de la humanidad, pensar en que sea viable cualquier sociedad. De manera tal que, bueno, la unidad, pero ¿unidad en torno a qué? A las ideas de la derecha conservadora, los ultra los ultra estos modernistas liberales a ultranza del anarcocapitalismo etcétera no van a estar de acuerdo ellos son partidarios de, de bueno de la anarquía de la anarquía de que se vaya a sociedades estrictamente libres de no sujeta a ninguna a ninguna norma de estado ese es el idealismo el, es, son corrientes idealistas en realidad bueno entonces habrá que esperar que se sedimente un poco para ver dónde estamos por ejemplo, y hay la confusión también de, de que en la derecha, digamos, que podíamos estimar más seria, es muy difícil ubicarse internacionalmente. Una corriente como la de Katz, yo no le conozco, digamos, una, una definición sobre muchas otras realidades políticas. En líneas generales compartía su visión sobre Chile. Pero en el caso de Vox, por ejemplo, que es la corriente con la que nos sentimos más afines, eh, en Vox todavía, donde respaldamos de manera irrestricta todo su programa y su acción política en España, yo quiero confesarles con absoluta sinceridad que yo no comparto la visión de conjunto que tiene Vox sobre la derecha a nivel internacional. Porque no sé si por ausencia de estudio, por no decir ignorancia, por ejemplo, ellos tienden a hacer a vida común con factores de la MUD, eh, o hacer de Guaidó una figura que merecía la pena recibir. Bueno, había la explicación de que Guaidó no lo recibía el gobierno, entonces ellos podían todavía simular, pero después va Leopoldito y lo reciben. Y, y entonces María Corina es más o menos la ídolo de, de, de la gente del partido Vox. Bueno, magnífico. Les deseo, les deseo suerte en esos contactos internacionales, sobre todo porque no hay ninguna organización que nos ponga de a defender incondicionalmente todas las opiniones de los amigos de Vox. Eh, si sí lamenté, por ejemplo, que hubiera un nuevo evento de, de denuncia de la dictadura eh, chavista y de, de, de, de desmontaje pues de toda la estafa del chavismo, y el organizador que, el que organizaba con Vox eh, esa, esa, esa propuesta de discusión era el señor Miguel Otero Castillo, del Nacional, el que nos trajo a Chávez a la presidencia. Y como uno tiene la manía de, de, de mantener viva la memoria, bueno, yo creo que los amigos de Vox no, no, no han estudiado suficiente a Venezuela y su oposición como para dar eh, digamos, hermanados en una causa tan complicada con nosotros, porque la causa nuestra es algo complicada. Es una idoneidad y una honradez política a toda prueba que los incluya a ellos como portavoces nuestros en, en, en, en España y los apoyamos de manera irrestricta en España. Pero cuando sacan la nariz y se meten a estas experiencias equívocas hacia Venezuela, por ejemplo, yo tengo el deber de decirle que, bueno, yo no comparto esa política. Bien, como usted ve, eso es un poco complicado si vamos a cada una de las facciones, cada uno de los segmentos de esa, de esa derecha. ¿Qué es lo que quiere decir? nosotros somos de Vox de España pero Vox opinando sobre Venezuela no tenemos nada que ver por ejemplo, vea usted lo complicado que es esa pregunta que usted ha hecho adelante con otra muchísimas gracias doctor eh, les voy a recordar cómo va la lista en este momento ahorita tiene la palabra el señor Manuel Núñez, luego Ruth, luego News Watchers eh, luego el señor Jean Paul, luego Selvin Pérez, ahí vamos. Recuerden que si desean las personas que nos están escuchando tomar la palabra, nos tienen que pedir micrófono porque la plataforma nos tiene eso limitado. Eh, señor Manuel Núñez, bienvenido y muchísimas gracias porque nos acompaña el día de hoy. Eh, gracias a ti, eh, Joana, y, y muchos saludos al eh, don Alberto y y, um, y al resto de la, de la participación, a todos los que participan, a don Álvaro y a todos. Pero con la pregunta que hizo María, la, la señora María Tomasa, eh, hubo una... Eh, o sea, aclaró mucho de lo que quería decir, o, o mucho de lo que quería preguntar, pero me quedo con solo un, un pensamiento, don Alberto, y me, me gustaría su opinión al, al respecto. Con este tema de... de um, de la geopolítica rusa, ucrania, eh, con el tema de el, el, lo que está ocurriendo con, con Venezuela, Cuba, con estas supuestas bases que están eh, tramándose y que están apuntando hacia Colombia, con Iván Duque siendo jugando a un, a un, un no sé, jugando política muy, como, como muy, muy cálida, no fuerte, este, ¿qué le queda a Venezuela? ¿Qué, ¿Qué puede hacer Venezuela en estos momentos que no sea estar haciendo cosas como las que estamos haciendo nosotros aquí? ¿Qué otra cosa se puede hacer? ¿Qué podemos nosotros los venezolanos eh, gritar al mundo y decirles, este, aquí hay un grupo diferente, eh, aquí hay un, un grupo que se llama Repúblicos, que tiene una base de derecha fuerte, muy conservadora, que eh, que queremos ser partícipes de este, de, del futuro político de esta, de esta nueva Venezuela que, que queremos que, que comience ya a surgir, este, pero lamentablemente tenemos una tranca muy grande que se llama eh, Maduro y la MUD y toda la falsa oposición y todo lo que ya sabemos. Y, e inclusive, tomando en cuenta que para, hacer cual, para, para poder hacer cualquier esfuerzo se necesita... Eh, poder e económico Y sabemos que el poder económico Ahorita Quien lo, de lo, lo, lo, lo detente en sus manos Quien lo tiene en sus manos Es obviamente Maduro Pero también este, la, la, la oposición falsa, eh, falsa este, Por medio de todos estos eh, eh, De estos Posiciones que se están tomando en circo Por lo menos Y con otras otros eh, eh, Otras fuentes de financiamiento Que les están dando eh, mucha vida y que les están dando mucha fuerza. ¿Cómo podemos nosotros, olvidándonos del resto de lo que pasa en el mundo, olvidándonos de España, de Colombia, de, de Chile, de Perú, de Argentina, de todo? ¿Qué podemos hacer nosotros por Venezuela, para Venezuela y por los venezolanos? Eso es mi... mi, mi me gustaría escuchar su, su, su posición, don Alberto. Bueno. El problema es que cada una de estas preguntas, Dios mío, esto es para largo. ¿Usted es tan consciente que aquí nos agarra la madrugada si seguimos respondiendo todas estas cosas que quiere usted? Bueno, este, por lo menos vamos a tratar, don Alberto. No sé si pueda. Fíjese que ya quedó un problema pendiente, lo de la ubicación internacional, que se me ha olvidado, lo de los conflictos esto, de las bases la penetración rusa y la, las ínfulas de Maduro, que él representa, qué sé yo, la tercera guerra mundial que va a defenderle su gobierno. Ese piazo de loco lo que no sabe es en qué lío se está metiendo. Si él le da entrada a los rusos en, en la dirección concreta de la, de la política venezolana, en un foco de, de conflicto, eh, va a ser el primer sacrificado, porque los yanquis y los rusos se van a entender, después lo van a sacar a él. Este, pero no, caso. Lo que importa saber es que esa es una cuestión muy poco probable que Rusia venga, salvo la balandronada, nada ahí roncando de que va a ser... Porque lo de Ucrania es realmente serio. Los americanos han ido metiéndose en Europa Oriental en todo lo que fue el derrumbe del, del Imperio Soviético y llenaron todos esos países de, de, de presencia militar norteamericana y europea en la, en la, en la OTAN y quieren hacerlo también en Ucrania y Ucrania es una de esas especies de consecuencias todavía de lo que fue la caída de la Unión Soviética Ucrania Ucrania tiene un tercio de población rusófila de habla rusa y de influencia rusa este, ya por ese solo hecho no, no puede entenderse Ucrania como un país que fácilmente puede convertirse en una, en una clientela norteamericana ahí lo que puede venir es el desarrollo de una guerra civil interminable entre la, la Ucrania del, del Oeste y la Ucrania del Este, que es donde está la capital. Este, Pero esa es una sociedad convulsionada además por la crisis económica y a la que, por favor, Dios mío, si se le meten los factores militares de las grandes potencias, ahí no va a quedar un ladrillo sobre otro en esa pobre, en esa pobre nación. Entonces, mientras tanto, hacen todas estas manifestaciones que el otro tira, que el otro escoge. Y entonces se mete maduro para ver cómo logra un lugar bajo el sol. Es inútil. Venezuela no tiene nada que ver con ese lío ucraniano. Los cubanos son los directivos de este Estado venezolano y los cubanos vienen actuando hace veintipico de años a nombre de los intereses rusos. Y son una clientela, una colonia rusa aunque haya cambiado el régimen político y no sea igual el comunismo ruso, el soviético antes, al capitalismo ruso actual, este, yo creo que tenemos mucho más cosas en común de lo que la gente cree con, con lo que son los intereses del imperio ruso. Pero nosotros quedamos bajo el alero yanqui y los yanquis son enemigos de los rusos. Entonces nosotros se supone que somos enemigos de Putin. Pero ya va, ¿y por qué? Eh, el imperio ruso tiene intereses propios, es un imperio terrestre ya en, en Asia y en, y, en, y en Europa, no tiene intereses en Venezuela y si tiene es en comerciar la misma cosa que nosotros comerciamos, eh, minerales y petróleo. Entonces de manera que, ¿qué que puede hacernos coincidir? Ah, que Rusia se meta en este lío. De, de, de apoyar con armas bueno ellos le venden armas quién se las compra y la chatarra rusa bueno la compramos y masivamente y le debemos cuatro cinco mil millones de dólares todavía entonces esa es la única influencia real de Moscú en este asunto que son están dispuestos a facilitarle a Maduro el acceso a armamento que sencillamente se acumulará allá en, en arsenales y tal, mientras no haya para dónde mandarlo para alguna guerra y si Maduro le ofrece una, bueno pues este, que no sé con quién la va a hacer yo no creo que Colombia le convenga meterse en una guerra con Venezuela este, y a nosotros tampoco, pues eso es dantesco la peor hipótesis para todo lo que puede ocurrir en Venezuela mi amigo, es que nos fabriquen una guerra eh, fraticida con Colombia entonces, ¿a qué habla Maduro? bueno, habla duro en base a a imaginarse una un proceso absolutamente demencial de confrontaciones armadas donde los yanquis están de un lado y él con el campo socialista, eso es mentira, eso no es ningún campo socialista, hay intereses rusos que lejanos pueden estar representados en su interés de conservar un cliente comprador de armas de chatarra militar, pero no es verdad que Rusia esté jugándose. Ah, qué va a ser la respuesta a Ucrania. Bueno, eso está en el en el en el orden de cosas ligados a la propaganda y a la y a las, a las roncas que puede echar cualquier diplomacia pues me, yo no veo ninguna posibilidad real de que incluso interviniendo Rusia en Ucrania este, masivamente eh, vaya a tener interés Estados Unidos en hacer de Venezuela un segundo teatro mandando Rusia para acá o Putin no puede tener interés en mandar para Venezuela no sé qué es, en, eh, delegación militar, naval o aérea para entonces entrar en conflicto con Estados Unidos en esta área, y menos para Cuba, que se arregló con un riesgo de guerra mundial en 1962, cuando la crisis de los misiles. De manera que todas esas son cosas, bueno, especulaciones de todos estos analistas y periodistas y, y pensadores a sueldo de unas u otras potencias, y nosotros sencillamente tenemos que ver realidades. Es muy cuesta arriba que nosotros seamos un peón ruso, ya no somos peón de nadie. Porque es un país desecho, esa es la verdad. Este, los cubanos son los únicos chulos que quedan a los que hay que alimentar todos los días al partido comunista cubano. Los chinos pasan por ahí, más bien se fueron porque todo el fondo chino se lo robaron los chavistas y, y ¿cómo se llama? Y Irán sí le importamos un poquito más, pero porque no? porque servimos de plataforma ideológica para ver cómo vienen a echar vaina para América Latina y todo lo que sea contra los yanquis ellos lo apoyan a nivel mundial. Entonces. Eh, también en ese aspecto Maduro puede hacer chantajitos con la política iraní de los ayatolas, pero nada más. Bien, ahora a tu pregunta fundamental sobre qué es lo que podemos nosotros imaginar en ese cuadro internacional de propuestas. Mira, la verdad que son todas cosas para ir pensando y reflexionando a medida que pasen los meses y los años. Nosotros no tenemos capacidad en este momento de competir en el terreno de, la, de las redes o de los periódicos o de los programas de televisión porque efectivamente esa vaina es a punta de billete que se, que se controla y por eso es que la MUT tiene este, todas esas capacidades de movimiento porque la MUT es un club de ladrones de alto cotarro que empieza por la propia élite caraqueña, los bolichicos, boliburgueses, la banca venezolana y ligada a toda clase de estafadores del chavismo que hicieron platales, ¿entendés? como dineros de, de testaferros, etcétera, y los vemos entonces reuniendo millones y millones de dólares. Ustedes se acuerdan de un tal Rivera, que era un tipo del Partido Republicano, al que le dieron 50 millones de dólares porque no sé qué fondos, etcétera, y él le mandó inmediatamente no sé cuántos millones a a Leopoldito y vino la señora Tintori y se llevó 15 millones y él le dio, dice él que le dio 15 o 20 millones por instrucciones no sé quién a Gorin. Ese es el mundo de esa finanza es el mundo de la venta de la deuda venezolana, de los bonos 2020, es lo que llevó a Bolton fuera del gobierno de Trump que andaba de testaferro ahí de la MUD para hacer no sé qué negocios es el señor Beracha que con su mujer negocia esos bonos de la deuda a medida que la supuesta legalidad de, de Guaidó le daba eligerancia a estas, a estas operaciones, bueno, ya anda metido hasta las orejas. Se fueron para Colombia para el manómetro, que era una empresa sana y, y digamos que marchaba, porque los chavistas no le habían hecho un apéndice vulgar de sus estafas, y bueno, llegó la muda y sí la hizo su empresa de las estafas, y todos los chavistas se acuerdan del control eso y vuelven a tratar de vengarse, arrancarle a los y vienen las presiones sobre Colombia para que dirima lo que es un lío entre venezolanos, que, por ver quién roba más en, en monómetro, monómeros. Y bueno, ¿qué puedo yo decirle de ese submundo de las finanzas grises, de las finanzas de la finanza delincuentes? Eh, ¿De eso es que dependemos para el futuro de Venezuela? Entonces estaríamos bien, bien en vaina, ¿no? Este, yo lo que creo, amigo, es que la. La verdad se va a imponer poco a poco y necesitaremos quizás un tiempo adicional. Los problemas que tú planteas, Manuel, son, son los del de, los de, tema, de verdad. ¿Cómo, ¿Cómo hacemos para abrirnos paso? contra todos esos adinerados eh, politiqueros de oficio que a su vez tienen padrinos de todas las toda la estaturas para callapearnos a, los, a las pocas voces disidentes que quedan yo sigo confiando en que, en definitiva, hay dilemas que se van a presentar donde ninguna de esta gente tiene respuesta. Los dilemas son de que el, chalismo, el chavismo habría llevado a tal nivel de destrozo al Estado venezolano que se plantea la probabilidad de que Venezuela deje de existir como nación. A saber, si no hay Estado, no hay nación. Esa es una verdad histórica, elemental está la fractura y el descalabro del Estado, la ausencia de control del territorio por parte del régimen de Maduro, que entonces nuestro peligro mayor no es la MUT en este momento, es que se mantenga Maduro. Y si se mantiene Maduro, el AMPA sigue creciendo, las guerrillas colombianas siguen copando cada vez mayores cuotas de territorio nacional. Ahí están fuerzas iraníes, la fuerza el Jizbullah, la fuerza de las disidencias de la FARC. Imagínate tú este mismo cuadro a un año plazo con, con este tipo en la presidencia, con, con el tal Petros en la presidencia colombiana. Eh, la, la FARC va a ser su momento estelar, va a tener el Estado madurista y el Estado colombiano asociados a su prepotencia de, de grupo armado, donde, bueno, viven allí de violar niñas y de traficar drogas y, y robar a todo el mundo y poner a todo el mundo a pagar impuestos impuesta, estos piazos, de vagabundos y parásitos, ¿no? Que son esas guerrillas colombianas. Amigos, la situación, sin olvidar, por supuesto, que le añaden una, una cosa que es digna de ser mencionada, las benditas guerrillas indigenistas, que era la que faltaba en Colombia y la han ido desarrollando. Fueron un factor fundamental en el lío este que acabó con 100 estaciones de metro. Este, no, eso es ofensivo. En, en, en Bogotá, bueno, la, los sistemas del transmilenio que acabaron y en la cantidad de negocios que quemó esta gente de la primera línea. Bueno, esa primera línea tenía una cantidad de activistas del, del indigenismo militante. Bueno, es decir, todas estas fuerzas tenebrosas de la descomposición social, de cuánto hay para eso y dame acá mi estado que me corresponde un pedazo. Bueno, acabó con Venezuela y va a acabar con Colombia también, con la particularidad de que en Colombia quizás no le sea tan sencillo, porque hay un ejército que ha resistido hasta ahora, solo que cada vez hablan como, como más parecidos a, a, a esas fuerzas en decadencia, que ya no tienen fuelle, que ya no tienen fuerza para defender un Estado, sino que más bien tratan de, de llegar a compromisos. O sea, se me están pareciendo mucho ese ejército colombiano al ejército venezolano, ya cercano al triunfo de Chávez o en los primeros momentos de Chávez. Daban la peleita y se retiraban y se retiraban y fueron dejándose a tragar por ese fenómeno del Estado chavista delincuente y por la diplomacia cubana, la diplomacia militar, que eh, terminó tragándose el Estado completo y haciendo el ejército venezolano esta ridícula eh, eh, manifestación de... ¿Cómo se llama? De, de seguidismo al aparato político delincuente del chavismo. Yo sí creo que todavía hay chance en Venezuela de eso. No es que me han convencido, pero me han hablado gente de la Guardia Nacional de que allí puede venir un cimbronazo, una, una crisis militar. Sería la única esperanza que se pueda tener. Que el, el ejército estalle en pedazos y cada quien agarre su pedazo. Y en el mejor de los casos tenemos que pelear porque nos quede el pedazo mayor. Imagínense usted la etapa más, la, la tesis más optimista es que nosotros nos quedemos con un pedazo del país, porque el otro pedazo va a estar en manos de las otras guerrillas y va a haber que quizás hacer una guerra territorial. No sé, de esto no me provoca hablar, sinceramente, porque los, los pronósticos son siniestros, amigo Manuela. ¿eh? Y yo creo que... Muy, muy, de, muy de acuerdo, muy de acuerdo, don Alberto, que es siniestro, pero son cosas que creo que debemos de, de abordar, porque el... Ese es el futuro que tenemos enfrente, no hay otra cosa que podemos hacer, o sea, que, que, que la mud llena de billete, el, el gobierno eh, saqueando el país a diestra y siniestra, y el 90% de la población queriendo hacer algo, pero totalmente inmovilizada. Le faltó un Ahí. factor, y unos yanquis acobardados y en huida. Bueno, además de... bueno, eso peor todavía. Pero esperemos que eso cambie en, el, en, el, en noviembre de este año. Vamos a ver qué va a pasar. Entonces, bueno, veamos a ver. Gracias, don Alberto. Le agradezco okay, mucho su bueno. Hasta pronto. Bueno, muchísimas gracias. Les quiero recordar, para actualizar la lista, cómo va. Viene la señora Ruth, luego viene Newswasher. Venía el señor Jean-Paul, pero no lo veo aquí en este momento. Luego viene Selwyn Pérez. Y venía también repúblico de Adaluz, pero no lo veo aquí como hablante. Vamos a darle la palabra a la señora Ruth. Buenas noches, señor Franceschi, doctor Franceschi, mejor dicho, y a todo el panel, saludos. Doctor, yo quiero hacerle una preguntita, o, o no sé, una, una cosita corta. ¿Por qué nosotros, tomando en cuenta eh, que está todo tan, tan colapsado en Venezuela, ya sabemos por supuesto, de que en Venezuela no sale si no es plomo, esa es la realidad, todo lo que estábamos hablando, lo que estaba escuchando ahorita que estaba hablando, pues. ¿Por qué en Estados Unidos todo lo que están analizando el tema de Venezuela, llámese Iván Carratú, llámese Iván Simonovis, usted mismo, doctor, que usted está haciendo su programa a manera de repúblico, ¿por qué no se unen y comienzan a organizarse, planificar algo con los militares que están afuera en, en el exilio, al el mismo Estados Unidos, fuera. Sería muy oportuno de ir ya planificando algo. No sé, es mi pregunta. Y con Colina también, de BEPEX, que siempre han estado allí, sería muy oportuno de ir organizándonos, porque ya nosotros los ciudadanos venezolanos, de cierta manera estamos buscando organizarnos. Estamos haciendo algo, organizando a los venezolanos, bien sea adentro, bien sea afuera. Pero lo que no notamos, y es lo que realmente nosotros, no, a mí como ciudadana venezolana, me tiene muy de verdad mal, es que no vemos organizándose en Estados Unidos, no se ve organizando. Es más, Marcelo Crobato tiene un punto eh, por ahí muy importante, usted también, doctor. ¿Por qué no se unen como una parte de estrategia Iván Simonovi, Iván Carratú Molina, los militares que están afuera? De verdad, ya ir planificando este año, porque... Venezuela no sale sino así, pero sería muy bueno que fuéramos los venezolanos en salir, porque si vamos a esperar la parte internacional, ahí duraremos como Cuba para toda la vida. Bueno, muchas gracias, era todo. Este foro tiene un problema, que es que cada pregunta, a ver, hay que hacer una respuesta. No Entonces, ¿qué puedo yo decirle? ¿Por qué no se unen? Porque no hay que unirse, eso no es verdad. Yo tengo tanto en común con Simonovich como, como, no sé, como, no sé, como con, con, con un copellano, con, con, con los adecos. ¿sí? Las diferencias son reales, señora. El señor Simonovic era funcionario de Guaidó, él terminó peleando con Guaidó, pero era la propuesta de ese gobierno títere de esa pandilla de, de Busca la Vida, de la MUT. ¿Qué, qué puedo yo hacer en común con, con Simonovic? Ey, yo lo puedo respetar, era un preso político etcétera, se mamó 15 años ese señor en las cárceles y bueno la mundo lo defendió nunca, lo dejó podrir en esa cárcel pero él sale y es funcionario de Guaidó y a propósito, ¿dónde está Guaidó? ¿cuál es la política de Guaidó que defendemos? ¿cuál de las 8 o 10 posiciones que ha tenido? ahora, esas cosas señoras, no se logran diciendo uno que hay que unirse ¿O deseando unirse? No, porque son intereses. Cada uno de los que usted nombró tiene intereses distintos. Tiene intereses. Hay, por ejemplo, los militares en el exilio. Para empezar, por si son 3.000 o 4.000 en el exilio. ¿usted bueno, sabe lo que hubiera podido hacerse con 4.000 militares alzados en Venezuela? Pues se dejaron se dejaron rolear, ¿cómo se llama? Fragmentar y de, de, de, de pedazo por pedazo se fueron al exilio y, y se acabaron como... Eso no es potencialmente nada, porque perdieron su nexo con el resto de sus compañeros y con el territorio. Ellos eran parte de la fuerza que debería haber defendido la existencia de la república. Bueno, y los derrotaron los más arriesgados se pusieron en posiciones de combate y tal y los molieron a pal los torturaron los asesinaron, etcétera y entonces queda el espectro la figura externa de lo que pudo haber sido y no fue ¿y qué podemos armar con ellos? un ejército, eso no es verdad señora. yo no voy a mentirle aquí a ustedes Este es 100 veces más factible armar un ejército desde Venezuela que desde el exterior y mire que sería difícil armarlo allá Usted me estaba planteando que sea la hipótesis una columna invasora o cosa por el estilo. No, no, eso no es posible. Eso no es posible porque eso necesita dinerales. Y usted sabe para qué funcionan muchas de los, de los bocones que andan hablando de esas guerras siempre, que andan buscando real para mantenerse en el exilio. Entonces, mire, no es fácil la tarea. Eso es. Si usted va a toda la historia de todos los países donde hubo una dictadura de otra o de la misma naturaleza que el madurismo, o del chavismo, el comunismo, usted va a ver que los emigrados están en guerra permanente, todas las organizaciones, porque no se ponen de acuerdo, porque hay balances, hay, hay opiniones sobre la conducta de cada cual. Eh, ¿Qué ideal fuera que la MUT estuviera unida? Y que toda la migración nos disciplináramos a una... Pero usted sabe de qué dependemos nosotros. De cuatro agentes o cinco agentes de Maduro que quieren hacer real y enriquecerse. ¿Cuál es la diferencia entre los que están en la inmigración y los que están allá? ¿Qué tenemos nosotros en común con Caprilito? O con el propio Leopoldito. ¿Qué es lo que tenemos en común? Nada, nada de nada. Son gente que vive de la política y vive para hacerse de una fortuna personal en la política. Salen ricos esta vaina, yo no sé cómo lo logran. Debe ser ofertando sus servicios a poderosos que los necesitan para sus negociados y por fin consiguieron, digamos, la torpeza en la diplomacia americana de ayudarlos a ponerle la mano a esas propiedades de Venezuela en el exterior. Ahí sí, ahí sí rápidamente se, conform, se transformaron, pero en, una, en unos nidos de, de codicia de codicia tan desmedida, que en un año acabó con todo lo que se había acumulado en años y años de gente que a lo mejor de muy buena fe quería. ¿Usted no le suena particularmente curioso que la mayoría de esta gente quiere enchufarse en alguna vaina? ¿sí? Si no en una empresa, entonces allá adentro, en una concejalía, en una gobernación, siempre buscando una cosa de la que derive una ventaja económica. Señora, el país se pudrió, ¿sabe? Se pudrió. Nosotros hemos presenciado una decadencia venezolana y eso implica toda esa clase media que si se quedó allá es porque se queda quieta para seguir viviendo como quiera o como pueda en aquel nido de ratas que es la, la clase política venezolana. Le tengo una mala noticia. Las élites en los países son las responsables de las pérdidas de los países. Toda esta suerte nuestra, toda esta desgraciada suerte empezó por las trifulcas entre Adeco y Copellano para ver que cuál, cuál sector de cada, de cada sector industrial, bancario o, o, de, o de favorecidos del gobierno hacía más real en el Country Club, en la Lagonita, en las grandes mansiones de, de la burguesía venezolana. ¿Cuál banco era favorecido? ¿A cuáles ayudó Carlos Andrés? ¿A cuáles Lucinchi? Y Lucinchi dio una frase, dijo una frase que resumió todo. Los banqueros me han engañado. Siete mil millones de dólares se cogieron, señora, con el Recadi. ¿Cuántos se cogieron en Cadive? ¿Usted cree que lo de Cadive fue los los cupitos esos de dos, 500 mil dólares que agarró cada quien allí que, que se acercaba con, con las agallitas del limpio a querer ponerse unos dólares. No, chicos, estoy hablando de 700 mil millones de dólares que repartieron estos vagabundos, chicos, entre las élites venezolanas, que incluye desde entonces la élite muy próspera del chavismo, convertidos en magnates todos, magnates. Un país que ha sido rifado así por su sector dominante. ¿Usted cree, que, ¿Usted cree que puede enderezarse? Lamentablemente eso pasa por trifulcas internas muy graves que vienen, por despedazamientos del país. No excluya, señora, una guerra civil. No la excluya. Yo no puedo imaginarme para mi país sino horas de desgracia. Yo lamentablemente no puedo darle más optimismo que el que yo mismo tengo. Esas horas de desgracia. Los responsables de eso es Henry Ramos Ayú, Capriles, Leopoldo, el Borges ese. ¿eh? Los adecos, los copellanos. Y por supuesto, presidiendo esa pandilla de bandidos, los chavistas y maduristas. Una próxima división que usted deberá estar atento es la que va a producirse en el chavismo. Chavistas contra maduristas. Y el episodio de Varina ya pinta eso. Maduro le empezó a molestar el chavismo. Porque él quiere como su propio lugar. Acuérdense de algo adicional. Que es interesante saberlo. El socialismo se acabó. Ya no hay propiedad de Estado. O la que queda, bueno. Quedó mal repartida la cosa y Maduro la administra. Lo que queda de pedreza. Pero la industria estatal o, la industria, o los negocios de los que dependía el Estado son una minoría en la, en, la, en la Venezuela actual, el gran negocio es la droga, el gran negocio es la importación los bodegones, los casinos y toda esa plaga es la que sostiene esa economía artificial dolarizada en esa Venezuela dolarizada hay digamos impedimentos reales para que el chavismo se consolide como una república viable y respetada, ¿no? Es incompatible con la comunidad internacional. Para empezar es incompatible con Colombia, porque entre otras cosas, para poder mantenerse en el poder, resolvió entregarle medio país a las guerrillas de la FARC, el ELN, etcétera. Y eso va a traer conflictos. Es casi inevitable que haya un conflicto con Colombia. En definitiva, detrás de su extraordinaria buena fe y de su aspiración que podamos compartir de unirnos todos, no, mi amiga, lo que hay es Expresión visible de la división nacional, expresión visible de distintos tipos de intereses agenciados por distintos tipos de vagabundos, con excepciones, por supuesto, porque hay gente honorable en las que usted nombró, pero hay sobre todo una voluntad de ponerle la mano a algo para vivir de ese algo a expensa del futuro del país. Mire, hay una cosa que yo quería plantearles con tiempo. Esto no puede durar eternamente, porque cada quien habrá hecho compromiso y entonces... Por ¿cómo supuesto. Te, ¿cómo estás? ¿Ah? Por supuesto. Es más, doctor, eh, aquí yo creo que justamente cerramos eh, en los que ya tenemos anotado, porque viene, recuerdo la actualización, viene New Washer, eh, el señor Selvin Pérez. Repúblico de Adaluz, Eduardo Díaz y cerramos con JFF 1966. Bueno. New Washer, ¿tienes la palabra? New Washer, ¿nos escuchas? Creo que el lo lo espanté. <risa> New Waller, se, según lo que escribí aquí, New Watcher se llama William Isi, Isiles. ¿Nos escuchas? Y ha tenido levantada la mano, lo reitera cada rato. Bueno, vamos a ver si después. Señor Selvin, tiene la palabra. Hola, buenas noches a todos. No sé si me escuchan. ¿Me pueden oír? Sí. Perfecto. Eh, eh. Yo, yo creo que quedé con eh, los mismos ánimos que, que el señor New Washer, es que se llamó. Porque <ríe> luego de oír lo que el doctor Franceschi estuvo hablando hace un momento, yo, bueno, casi siempre lo oigo cuando en su programa con el internacionalista, con Daniel Lara. Sí. Eh, y de verdad que siempre lo he admirado bastante porque es una persona que habla muy claro y que tiene pleno conocimiento de causa. Pero bueno, eh, yo eh, hace un momento estuve en una plataforma, eh, habían unos pocos chicos, eh, sus voces eran muy, muy jóvenes, así que supongo yo que por las cosas que decían eh, eran bastante jóvenes. Eh, como de mi edad no lo sé algunos 30 años eh, ellos todos ellos hacían alusión a el espacio a este espacio eh, que eh, maneja la señorita joana eh, ellos decían que se querían conectar pero que eh, ah, quienes participan allí preguntó uno de ellos y el otro respondía que estaba el doctor Franceschi entonces el emocionado eh, decía que bueno, vamos a conectarnos todos para allá, eh, cómo nos no encontraban el link y todo aquello. Eh, hago este, este pequeño introductorio para que me puedan entender algunas cosas a las que voy a decir después. Yo, yo coincido con ellos en algunas de las cosas que dijeron, yo considero... Todo lo que estuvieron hablando en un inicio no, no me conecté desde un principio, pero sí alcancé a oír cuando hablaban de geopolítica. Y es que considero que eh, eso como que deberá ser tomado en cuenta a la hora de que haya un verdadero gobierno, algún, un gobierno tradicional en Venezuela que tome el poder. Eh, pero yo considero que ahora lo, lo perentorio no es eh, tanto la geopolítica, sino, y yo entiendo que esto influye muchísimo, influye muchísimo en cómo rescatar el poder, que es lo que es el objetivo principal que obviamente tenemos todos, ¿no? Y que es lo que todos queremos, incluyendo a la dama que habló anteriormente. Eh, pero yo creo que yo coincido con ellos, yo creo que... Eh, este tipo de espacio obviamente no lo estoy criticando, como les digo, es bastante plausible la labor que se hace acá de concientización, pero yo creo que deberíamos eh, salir un poco de lo que es la eh, identificación del problema, porque yo creo que ya suficiente diagnóstico hemos hecho y yo considero que esto se puede ir haciendo siempre simultáneamente en la medida en que vamos buscando soluciones al problema. Obviamente siempre hay que tener todo el, el real problema eh, presente para poder buscar soluciones y, y e ir resolviendo en la medida de, de, de lo posible y a la marcha de, la, de, de que van sucediendo los acontecimientos. Pero bueno, yo eh, en otro orden de ideas también lo que quisiera decir es que eh, preguntarle al doctor Franceschi, y, y, y dejo esta pregunta en el aire y continúo con otras cosas, porque de verdad que son muchas las inquietudes que tengo en este momento. ¿no? Eh, doctor Franceschi, quisiera saber si usted cree, usted considera que el venezolano merece la libertad. Que Venezuela, bueno, Venezuela que es nuestro territorio, debe merecerla. Eh, yo creo que los que no lo merecemos somos nosotros los venezolanos, y lo pregunto porque aún hay tanta gente engañada de, hacia lado y lado, y con esto me refiero, a que hay tanta gente engañada por parte de que siguen siendo chavistas pocos pero siguen y yo creo que a estas alturas y en el grado de en el detrimento total en el que se encuentra nuestro nuestro nuestro país que ya no es república ya no es estado como usted bien lo decía eh, yo considero que ya esas posturas en este momento son como ni siquiera anacrónicas son son son deplorables y, y entiendo que hay mucha gente que no, que no tiene recursos y que ha sido engañada y todo lo demás, pero a estas alturas de verdad que eso es, yo no sé, habla muy mal de nosotros como país realmente. Y por otra parte hay gente que, toda, que es muy inteligente, pero todavía sigue engañada y sigue creyendo en, el, en la ilusión, en la falsedad interina esta, que en algún momento cifró las esperanzas, contuvo todas las esperanzas de todos nosotros, ¿no? tanto dentro como fuera del país. Y bueno, lo que quisiera decir es que yo considero, como lo dije anteriormente, que es el momento de tomar acciones. Yo considero también que este tipo de plataformas deberíamos promoverlas todos los que estamos acá. No nada más en este espacio. Cada uno debería hacerse eco de todo esto. Y no solo promover este, sino otros donde todos tengamos más o menos una misma línea. Yo, yo entiendo eh, absolutamente que las posiciones de la gente son muy diversas, que, que hay eh, muchas ambivalencias, eh, eh, diferencias de opiniones, eh, siempre nunca nos vamos a poner totalmente de acuerdo, pero sí podemos podríamos ir en consonancia hacia un mismo objetivo, ¿no? O hacia la prosecución de esos de esos objetivos. Eh, yo creo que esas acciones como como decía la señora anteriormente, yo creo que el doctor Franceschi ahora si sí, dijo todo lo que dijo hace un momento Ahora va a tomar un, un mazo virtual y me va a dar con él por lo que yo voy a decir, pero es que no me lo puedo callar, es lo que siento. Yo, yo considero que ya es momento de promover una real eh, eh, dirigencia opositora o, y, y ni siquiera opositora, una, una dirigencia, una, una resistencia como tal, un grupo de resistencia, un grupo de resistencia que asuma el poder de manera simbólica. Que logre un reconocimiento internacional y que, bueno, obviamente que, que, que trabaje eh, ante una posible vuelta del presidente Trump al poder. Y yo entiendo que nosotros no podemos estar contando únicamente con Estados Unidos o con tal o... Selvin, Selvin, Selvin, vamos resumiendo para que le demos tiempo a Franceschi de poder hablar y de poder contestarte todas tus preguntas. Selvi, termina, termina de decir tu participación, lo que te estaba diciendo el doctor Álvaro era que por favor resumieras porque todavía faltan tres personas más por favor ay, se le cayó bueno, doctor doctor Alberto ¿qué puedo decirle a Selvi? estoy de acuerdo con él hay que hacer una nueva dirección, y hay que impulsar y hay que tomar poder dicho así, porque no vamos a compartirlo? Claro que podemos compartirlo. El problema es cómo. ¿Me escucha? Sí, señor. Perfecto. ¿Cómo y con quiénes? Le agregaría yo. Así es. Exacto. Mejor sí. todavía la respuesta. Sí. Bueno, vamos a darle la palabra a Repúblico de Andaluz, por favor, y le pedimos a los tres que falta que seamos lo más concreto posible. Y a la luz ¿nos escuchas? Sí, ¿y ustedes? Tien, perfecto y claro, tienes la palabra. Ok, bueno, un saludo al doctor Franceschi, encantado de conocerle por esta vía. A Johanna y a, y a el, la otra persona, que no, no tengo el nombre organizador de, esta, de estos spaces. El doctor Álvaro. Mire, yo, el doctor Álvaro ah, Guerrero. Ah, doctor Álvaro, Bueno, mire, doctor Franceschi, este... Porque nosotros no pensamos más bien en un gran movimiento pacífico en el país que empiece a divulgarse o continúe, porque por lo menos en mi caso particular yo he estado todo el tiempo divulgando todas estas ideas que dieron origen a este movimiento. Y este, yo pienso que en vez de estar pensando en, en, en intervenciones militares y... Todo, todo lo que eso conlleva, un baño de sangre en el país. Tal vez lo que nosotros necesitamos realmente, un movimiento este, pacífico, intelectual, ¿verdad? que basaba en los principios morales, de la libertad, la verdad, la lealtad sobre todo. Eh, eso tendría, yo pensé que eso tendría como más peso al nivel del ciudadano común. Y este, lo digo, por ejemplo, que me ha pasado, eh, yo cuando tengo la oportunidad, estoy en, la, en una cola para comprar alguna cosa o, o similar, eh, eh, he, he divulgado el, eh, eh, todas estas ideas de, que originaron este movimiento, por supuesto de, gracias al, al, al, a don Antonio Trevijano, y mm -hmm. el, el, lenguaje, el lenguaje corporal de, de estas personas cambia de manera radical. Y es muy grato ver la expresión en su cara cuando se dan cuenta de, de que las cosas que no está diciendo encajan, no cuadran. Entonces, ¿por qué nosotros no divulgamos todas estas ideas que en mi caso particular, como ya dije, lo he estado haciendo? Pero ya como con un fin específico de eh, establecer, como, como se hizo en España, el, el movimiento de ciudadanos por una república constitucional, que incluso ya tiene una junta democrática ya establecida, nosotros, si nosotros nos movemos en Venezuela en ese sentido, y, y pienso que el apoyo va a ser eh, poco a poco masivo, porque no nos van a ver como políticos tradicionales, sino como tal vez este, los futuros fundadores de una verdadera república. Entonces no sé qué opinan ustedes y sobre todo ustedes, doctor. Gracias. Yo pienso que, que ojalá las cosas fueran como usted las plantea. ¿Cuál sería nuestra, nuestro gozo y gratitud para ideas como la que usted propone que pudiéramos llegar a eso? Pero la vida es otra cosa, mi amigo. La realidad, la dura realidad, son grupos de presión, fuerzas armadas y policiales, bandas criminales organizadas, ladrones de cuello y corbata, clanes y grupos políticos conspirando día y noche para ver cómo se quedan con el poder. Es la trifulca de la sociedad primitiva tal como la conocemos. Una buena nueva, una evangelización sobre estas ideas. Bueno, es un, es un ideal realmente hermoso. Pero... Es una utopía completa lo que usted plantea. Y se lo digo con propiedad. Porque, por ejemplo, el doctor Trevijano planteaba en España que la gente vaya y rompa la boleta y no participe en las elecciones. Eso lo plantea hace 20 o 30 años. ¿Cuántos años más faltan? La gente rompiendo la boleta y no participando en el régimen. Yo preferí la vía de Vox, que participa en las elecciones, con una prédica que busca dinamitar ese régimen de la autonomía y de, y de la ventajismo obsceno por parte de la partidocracia. Y no le ha ido mal, ya lleva un 15-20% de los de los españoles detrás de su bandera y eventualmente, ahora imbéciles los de Vox si, si creen que pueden rematar el desmantelamiento de la, del la estado de partido con la sola prédica España va a una guerra civil sí. yes, 10, 15, 20 años va a una guerra civil y los de Vox tendrán que afrontar si dirigen o no un bando de la guerra civil para poder reconstruir España sobre su ceniza Mire usted, aún las mejores ideas tienen episodios en su porvenir que tienen que ajustar para poder interpretar realmente el destino de la gente. Bien, otra pregunta. Gracias. Gracias, doctor. Eh, Newswasher, no sé si ya me escuchas porque tú estabas antes eh, en la lista. Sí, le escucho. Ustedes también me escuchan. Perfecto y claro. Así que tienes la palabra. Vamos por favor a ser concretos porque nos quedan dos más. Vale, perfecto. Este, bueno, saludo primero al Grupo del Movimiento Ciudadano 21 de noviembre, tales como Luis García, Luis Velázquez, Juan Núñez, Juana, Patrucha, República, Ricardo, JFF, bueno, saludo a todos ellos y a todos los presentes en la sala. este Bueno, este doctor, estamos de acuerdo con que este un partido, ¿verdad?, no se sostiene con las migajas que puedan dar los borregos participantes los... Lo, los que están allí este, que cohabitan en, en tales partidos, como tal, ¿no? Este, sería bueno recalcar, porque este, creo que lo dijo Urlar Pietri, que él creó un partido en el año 68. Digo que con la meja que dan los participantes, que dan este, este, los, eh, los cohabitadores de ese mismo partido, no sostentan un partido como tal. Y en ese, y en ese periodo que hay en, en esa dicotomía que hay allí, no se sustenta un partido. Entonces ellos tienen que acudir a favores externos, tal como lo de un gobierno, lo de un, este, un banco, un empresario. Es cosa para que el partido pueda sustentar y este, realificarse todo el dinero entrante para distribuirlo en, en todos ellos. Y bueno, eso es lo que ha estado sucediendo hasta ahora. Este, usted se pone a ver, cada diputado, si quiere, le da la gana y crea un partido, pero hay que saber de dónde es que proviene el dinero para que ellos crean ese partido. Pero bueno, ya eso es otro tema y es que yo voy a lo concreto, ¿no? Este, me gustaría saber si tiene algún conocimiento después que se le pase el vencimiento de los tres meses que le dieron al burro, al narcocriminal del Maduro con su cúpula. Este, la Corte Penal Internacional. ¿Qué va a suceder después de esos tres meses que presenten pruebas? ¿Y cuál es el otro paso a seguir? Que la Corte Penal Internacional pueda este, tomar otra acción después de este, de este ultimátum que le dieron. Saludos. Eso no va para ningún lado, mi amigo. Esa Corte Penal Internacional es parte del decorado de las Naciones Unidas y es parte de todas esas pequeñas tramoyas que son grupos de presión que intervienen en las en la políticas internas de las naciones. Los chavistas tienen 22 años con toda clase de crímenes. Se le han hecho 100 denuncias, sustentadas todas. Y ahora es que entonces hay tres meses para ver qué resuelve, una carta que le mandan y otra carta que le responden. eso es otra estafa, mi amigo. No crean esas vainas. Eso no va para ningún lado. Gracias, doctor. Eh, tiene la palabra Eduardo Díaz. Como les he dicho, traten de ser lo más concisos posible porque estamos finalizando el espacio. Gracias, buenas noches. Eh, Alberto, te quería hacer una pregunta porque eres muy erudito y, y pareces tener un... Eh, te conoces muy bien la temática y hiciste una mención acerca de Lucinchi y quería remontarme a Decisión 83... Uh, cuando lo eligieron y le metieron una paliza a los copellanos. Uh -huh. Y uh, creo que por eso es que soy adeco arrepentido, por, por todo lo que ha sucedido. Y nosotros ya tenemos una larga trayectoria con la situación en Venezuela. En realidad, en vez de 22 años, ¿no crees que era más ya el génesis del chavismo había comenzado cuando Carlos Andrés Pérez y Caldera andaban de amores con el castrismo y los rusos y comenzó todo el peo con los recursos que estamos hablando y la situación que está sucediendo hoy día con, con Ucrania y Rusia y ahora la presión que hay sobre Rusia para que produzca resultados. Me regreso a lo que tú dijiste y me regresó a lo que preguntó la señora de la Unión, porque no sé si fue que malentendiste lo que la señora preguntó, uh, porque es una especie de unión la temática que estamos cubriendo nosotros ahorita. Y, y, y lo que tú nos explicas, pues que mucha gente no está al tanto de la historia de Venezuela, y, y nos remontamos también a esos movimientos que eran republicanos en aquel momento, en el 83. No me acuerdo de los candidatos, pero creo que Riverol era uno, Vinicio Romero, si no me equivoco, en los 80. No era ese, en realidad, el comienzo del fin y el génesis del chavismo. Y... ¿En realidad crees que no podemos de alguna manera asociarnos al resto de Venezuela para producir, para poder en realidad generar ese ideal republicano y, y tal vez lograr la independencia y tener una república verdadera como dijo el señor Selwyn fue o el señor, uh, el otro señor? Gracias. Mi amigo, la, la república ha vivido distintas etapas. Eh. Nunca fuimos una república verdadera en el verdadero sentido del término en que lo planteaba Trevijano. El propio Francisco de Miranda, antes que todos nosotros, planteó la división de poderes y el poder ciudadano como centro de toda la... del que mane el poder real en una república. División de poderes nunca hubo en Venezuela. ¿sí? Eso era una ficción, una ficción completa Total. este y entonces ¿qué podemos hacer? hacer un resumen de, de todas las oportunidades perdidas y de cómo fue degenerando todo hasta llegar el chavismo, por supuesto que el autoritarismo socialista este caótico y fidelista, castrista eso viene de antes viene de la fatídica hora. yo voy a decir una cosa que quizás escandaliza el voto analfabeto, mis amigas que es un gran progreso para las sociedades, es al propio tiempo su tumba. Porque suponen un voto de personas que no tienen, eh, digamos, un discernimiento, algo oculto de lo que significa su país, su estado, sus instituciones. Y votan entonces con el estómago, la mayoría. Y votan por el que les dé algo. ¿Qué cosa más normal? ¿Qué derecho más elemental? que tenemos que defender por supuesto que la gente vote de acuerdo a sus intereses